Hoy es compartir una noticia. Es que WhatsApp a partir de muy pronto, y desde ya si eres beta tester, dejará añadir contactos sin necesidad de salir de la aplicación. Luego les comento cómo ser del programa beta. Primero os enseño cómo será agregar contactos. Fijaros qué fácil, es ir al botón de iniciar chat de la parte inferior. Luego vamos a nuevo contacto. Introducimos los datos del contacto. Le damos a guardar. Y listo. Así de fácil será. Ahora bien si quieren esto ya, vayan al enlace que dejo en la descripción del vídeo para apuntarse al beta. Le dan al botón azul y listo. Esto os saldrá. Luego van a la Play Store a actualizar su WhatsApp. Eso es todo.